No, no, no, no, no. Sube una foto al Instagram. Ya, yeah, ya. Yeah. Metí tan 20 historias. Pero bueno, no sé qué pasó. Este guacho se cree mejor que yo. disparate a tres, sin ninguno sabe. Solo provee el game y ya lo gané. Yeah. No sé qué pasó, este guacho se cree mejor que yo disparate de a tres y ninguno sabe solo provee el game y ya lo gane. Yeah. solo para el barrio y la gente me mira mal. Sigo sí, con la mía, perrado, fresh le encanta cómo lo hago, me boga la gente y me escapo rápido. Tomo otra de dos y no vamos para el club, me fume. Ni cojo el avión, ella me pide amor. Yo le pido sin condón Que yo se lo pongo cuando bajo de los shows. Pero bueno, no sé qué pasó. Este guacho se cree mejor que yo. dispara de a tres. Y ninguno sabe. Solo provee el game y ya lo gane. Yeah. Pero bueno, no sé qué pasó. Este guacho se cree mejor que yo. dispara de a tres. Y ninguno sabe. Solo provee el game y ya lo gane. Yeah. me de drags, puta son de tracks Todos son de fuck Lo mío si es real No vengas a inventar Con una patata Te hacemos bodal Yo, con ira te se pudo no pasar Un par de cosas al mar De esa merda me supe dejar Chico tu de gar, chico muy ideal Por cualquier cosa se ven a pelear. Chico, fumar un poco de espuma Chicos, soy un puma yeah. Pero, bueno, no sé yeah. yeah. Pero bueno, no sé qué pasó Este guayo se cree mejor que yo dar 3 Sin ninguno sabe, solo provee el game Y ya lo gané Pero bueno, no sé qué pasó Este guayo se cree mejor que yo dar 3 Sin ninguno sabe, solo provee game